Tras el apresamiento de varios mercaderes del área de polleras que resultaron detenidos en la mañana de hoy en el mercado municipal, el encargado de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Fulvio Ureña, dijo, antes de tomar esta iniciativa, habían agotado todas las etapas del diálogo. Nos apersonamos a los diferentes negocios, especialmente las carnicerías, las polleras que están ahí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 ella interponga sus buenos oficios y entonces los someta a la justicia. Los mercaderes han afirmado que ocupan el área de las aceras del mercado en busca de agilizar las ventas, ya que estas son su único medio de sustento. El funcionario dijo que esto no justifica su accionar. Sí, es un argumento muy válido que también hay que tomar en cuenta como padre de familia, pero no justifica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 son las que se de la